Que, que es la que vale la diferencia de lo que pasó en otras elecciones en las últimas elecciones siempre fue este separado. Por, por separado la elección nacional este de la elección local eh, así fue también por ejemplo en la última elección de, de 2011 cuando fue elegido Mauricio Macri por eso este hay, hay algunas listas, digamos, que, que, que, que no se sometieron a, este, a la, a al, al, al filtro de, de las primarias, porque la, este, la, la elección para la legislatura porteña no tiene primarias, así que van a haber algunos candidatos que no estuvieron en las paso. Eh, en uno de esos lugares está este, Rafael Gentili, actualmente legislador porteño, que ahora encabeza la lista de Izquierda más Democracia. Eh, es así, Rafael, ¿cómo te va? Eh, buenas tardes. Daniel Gutmann y Guillermo Kelmer, te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Chico ¿Cómo va? Primero, disculpas por la semana pasada, que sé que me estuvieron buscando y no, no hay, ya no, no sé qué pasó, pero... No hay ningún problema. Perdón. Bueno. Y sí, eh, nos presentamos efectivamente con la sí, esta... izquierda democrática. Uh -huh. Para ustedes, este, para tanto para ustedes como para la lista de, de Graciela Ocaña hay una dificultad adicional que es esto de este, no llevar candidatos eh, a senadores y, y diputados nacionales, ¿no? Y qué es lo que hay que explicarle este, al, al electorado, lo que ustedes le tienen que explicar al electorado porteño, que voten a otros candidatos para senador y diputado y que los voten a ustedes este, para la legislatura local. Sí, en realidad lo que debería, debería pasar a todas las listas, ¿no? Deberíamos tener eh, separadas las boletas de legisladores, las boletas nacionales, eh, primero porque hace a, eso a una mejor eh, competencia electoral, pero también por la realidad que marca que la primera elección está donde vos tenés eh, códigos electorales diferentes entre la nación y la ciudad. Antes siempre éramos la misma ley electoral no regía, con la reforma de las PASO uh -huh. empezaron a haber cambios importantes, ya sea unos que en la confección de las boletas, unas son de colores y con foto. Ahora nosotros nos están pidiendo que acompañemos boleta de colores y con fotos que iría en contra del código electoral vigente para la ciudad, pero aparentemente es una decisión de la justicia uh -huh. para no separar las boletas. Pero lo más grave de todo es la publicidad, porque hoy todos los, los que compiten en cargos nacionales tienen televisión y radio gratis uh -huh. eh, y obviamente no tienen ningún tipo de restricción de colar en esas publicidades a sus candidatos a legisladores. Ah, lo van a poder hacer. Cual, sí, no hay ninguna restricción para que vos en, el, en, en un candidato nacional aparezca eh, en, en, hab, hab, hablando o mencionando apareciendo, a su claro. candidato a legislador. ¿no? Uh -huh. ah. eso genera claramente una competencia totalmente desigual entre entre las mismas ofertas de la ciudad, porque vos podés tener muy buenos candidatos en el ámbito nacional, pero no, ser, no tener buenos candidatos en el ámbito para la propuesta local, y eso va a crear... Eh, totalmente oculto por el candidato nacional, uh -huh. entonces eh, eso es un eso es, es no es no es no es una sana competencia electoral uh -huh. entonces pero bueno sí, sí nosotros tenemos ese desafío evidentemente la justicia eh, está resguardando los intereses de la fuerza mayoritaria eh, entonces aparentemente no haría lugar a nuestro pedido de separación de boletas. Uh -huh. Rafael vos sos uno, actualmente sos legislador porteño, sos uno de los legisladores que entraste este, con eh, Proyecto Sur, con, con la fuerza de, de, de Pino Solanas en esa gran elección que hicieron en el 2009 eh, sí. ¿Qué fue lo que lo, lo que pasó ahora? Es es el, el acuerdo con, con, con Carrió, lo que lo que partió Proyecto Sur. Bueno, vos no sos el único de, de los actuales legisladores que entraron en el 2009 con Proyecto Sur que van por que, otro lado. Que, Mirá, que, claro que van por otro lado, que nuestro, no acompañaron. Sí, En nuestro caso no, no no fue necesariamente el acuerdo con esta Carrió lo que nos alejó, sino fue eh, comprobar una vez más que no, ten, no no había ningún proyecto para gobernar la ciudad de Buenos Aires, que todo lo principal era eh, pelear eh, un posicionamiento nacional y no pelear por construir una fuerza política que gobierne la ciudad. Nosotros estamos convencidos eh, de que no es este el camino que se construye una fuerza para gobernar la ciudad de Buenos Aires. Estamos, diría, hasta cansados de e ilusionarnos con éxitos electorales que después terminan siendo... Eh, ...profundos acasos políticos en las elecciones ejecutivas, entonces ¿verdad? nosotros queremos gobernar la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso fue lo que pasó con Proyecto Sur, de... esta población. Hace... Sí, es lo que pasa con todas las fuerzas políticas de centro izquierda que han tenido en las elecciones legislativas... ...muy buenos desempeños electorales y en las elecciones ejecutivas no convencieron al electorado... ...mostraron fortaleza eh, eh, para, y, y, y la robustez que, para hacerse cargo de gobernar una ciudad, entonces... Ahí hay una diferencia de miradas, nosotros somos convencidos que nuestra mejor contribución a, a que como militantes y dirigentes políticos en la Ciudad de Buenos Aires a, a la conformación de una fuerza política progresista eh, a nivel nacional es hacernos cargo de gobernar nuestro territorio, el territorio que, que, en el que vivimos y desarrollamos nuestra actividad. Y otros compañeros consideran que es secundario y que hay que estar en los debates nacionales por sobre todas las cosas. Y uh -huh. entonces, y como el, el poder uno es finito, sí. eh, lo que uno hace para la ciudad no lo hace no lo hacen, no lo hacen uh -huh. otros. Entonces sí. hay que dedicarse a la ciudad y construir acuerdos programáticos en base al proyecto de gobernar la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Uh -huh. Y eso siempre quedó, eh, ...totalmente relegado y subordinado en nuestras discusiones. Entonces nos toca a nosotros renovar la banca, perdimos esas discusiones internamente todos estos años... ...porque para nosotros no es un, una postura... Medieval. ...entonces ahora salimos a, a refrendar con la mayor honestidad que se puede esta posición con, con sí. la ciudadanía, ¿no? Uh -huh. Pero hoy, Rafael, después del buen resultado que tuvo UNEN en las PASO, que, que, que bueno, que todo indica que se va a repetir en, en, en la elección de octubre, realmente se presenta UNEN, pareciera, como como la alternativa en, en 2015 este, para gobernar la ciudad de, después de bueno de, de, de varios años de, de hegemonía macrista. Sí, no también lo, a lo mismo de Proyectos UNEN en el 2009. Sí. Ganó una elección no es... Es suficiente para hacer una fuerza, una opción de gobierno. Okay. Eh, y, y así como UNEN es, sin lugar a dudas, una, una buena alternativa para votar en, en las elecciones, en el debate nacional, en lo que se refiere a, a, a los debates nacionales, eh, porque nosotros incluso. Eh, bancamos a Pino como candidato a senador, nos parece que estaría muy bien que Pino fuera senador, uh -huh. pero creemos que no es lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a tener ahí una lista que va a estar al otro día eh, dividida y votando cosas con, porque tiene muy, misiones muy diferentes de, de lo que hay que hacer en la ciudad, entonces no es no es creíble que esa fuerza política tenga sustentabilidad de gobierno así como está barajada la cuestión. Que haya que hacer y que, y que claramente una opción de gobierno progresista tenga algunos componentes del UNEN, eh no no tengo duda, pero claramente no sería con este formato donde eh, que, que va a ser. Así que nosotros, eso es lo que estamos poniendo en el ámbito de la, de la ciudad y si pudiéramos tener la posibilidad de que eh, todos los candidatos a legisladores, de todas las listas estén dispuestos a discutir estos temas, claramente surgirían... Eh, eh, eh, la posibilidad de votos muy transversales en, en, en esto y muy probablemente unen no tendría en la ciudad el mismo desempeño, en la lista de legisladores el mismo desempeño que va a tener en la lista de nacionales. Entonces, eh, no bueno, eso es esas son las trampas eh, que plantea el sistema. Eh, nosotros estamos convencidos de que la prioridad es gobernar la ciudad de Buenos Aires y para para ganar una elección Ejecutiva, eh, hay que prepararse para, go y además ganar una elección ejecutiva y además gobernar con otro eh, signo y otra orientación política e ideológica que la que gobierna hoy la ciudad, ¿no? Sí. También eso es importante remarcarlo. O sea, es una fuerza progresista que cambie la lógica mercantilista que ha impuesto Macri en el gobierno de la ciudad. Eh, no, no se hace con la alquimia de alianzas nacionales, se hace con acuerdos programáticos profundos entre fuerzas progresistas y populares, e incluso con se algunos sectores kirchneristas también. En cuanto a experiencia como, como legislador y, y digamos tu contacto con el vecino, ¿crees que el electorado porteño está preparado digamos, para votar en esta elección, este digamos votar una, una idea para diputados nacionales y una distinta para, para el legislador? Sí, preparado el electorado está. La, la ciudadanía son muestras, sobradas muestras, que siempre estuvo preparados para los desafíos políticos que se le fueron presentando. Eh, hemos tenido desafíos mucho más trascendentes y, y complejos, como todo el proceso del 2001, y la ciudadanía los ha afrontado. Creo que lo que pasa es que la política no le interesa plantearle desafíos muchas veces a la ciudadanía, uh -huh. entonces siempre termina siendo más conservadora la, la dirigencia política que los ciudadanos. Eh, lo que te, nuestra... Nuestra necesidad es tener posibilidad y los medios para poder y los recursos para poder hacer conocer nuestra propuesta. Claro. Pero eh, sí, sí, de hecho se ha comprobado en las pasos la cantidad de cortes que ha habido. Eh, la gente cada día más arma su voto y el sistema político le tendría que facilitar las cosas para que eso sea más natural. no Ahí está la boleta única hay un montón de otras iniciativas que ya se están implementando en Santa Fe o en Córdoba, con diferentes modelos, pero están implementando que eh, que mejora la calidad de la representación. ¿no? Uh -huh. Rafael, de, de cambio de tema, te pregunto por, por el subte, que es un tema que, que vos eh, venís siguiendo hace mucho tiempo en la ciudad. Eh, la verdad que la, la inauguración de las nuevas dos estaciones de, de la línea B... Eh, complicó mucho la vida a quienes a quienes ya tomaban el, el subte B eh, sí. sabes qué va a pasar con la línea A que ahora se, se anuncia la inauguración de estas dos nuevas estaciones que hace tantos años esperan eh, va a pasar lo mismo o, o hay posibilidades de que, de que el subte empiece a, a ordenarse un poco mira yo tomo regularmente el, el subte A de Janeiro, Castro Barros, mm. la verdad, eh, no sé cómo, cómo voy a viajar las partidas la que vienen ¿no? Porque mucha gente que hoy se viaja, que hoy que sube el tren a la Estación Miserere se va a subir en la Estación Flores, pues se mm. va a bajar el tren y se va a subir en la Estación Flores. Y si vos no pones, si no ponen más formaciones, creo que mm. están previstas alguna un, una formación más eh, de unos vagones que, que que mandó para hace muchos años el gobierno nacional, no veo cómo va eh, a poder viajar no entonces ya uno viaja en el subte a cualquier hora y la verdad es impresionante la cantidad de gente que hay lo que uno tiene que esperar cada subte con lo cual la verdad no sé cómo van a cómo van a hacer no no hay racionalmente no hay ninguna solución que nos diga que a partir de la innovación de estas estaciones se va a viajar mejor en el subte, ¿no? El ejecutivo... que sí, que aparezcan con alguna solución que no estamos viendo los demás, pero no... Por ahora no aparece. Eh, eh, hoy trascendió en, en, en los diarios que el ejecutivo mandó un proyecto de legislatura y que debería ser tratado la semana que viene para endeudarse en 190 millones para comprar justamente vagones vagones para, para, la, para esta línea, 105 vagones para la línea A, creo que los mismos chinos que, que están ahora. Sí. ¿E -esa, sí. ¿Esa es la, la solución? ¿Endeudarse para comprar? ¿O hay otra? Mirá, eh, esa es una, una discusión eterna en, el, en lo que se refiere al subte. Yo creo que el subte se tiene que desarrollar eh, mucho, se tiene que duplicar, nosotros estamos poniendo justamente en esta campaña que en ocho años duplicar la extensión del subte actual, uh -huh. y eso para nosotros se hace con recursos propios, con una inyección de recursos propios mu mucho más fuerte que la que hoy se hace del gobierno de la ciudad, que además no se usan muchos años no han usado toda esa plata no se ejecutado toda esa plata y con el endeudamiento externo nosotros hemos votado el año pasado el endeudamiento del H, banco ¿no? nacional de desarrollo de Brasil para los comp para comprar otra tanta cantidad de coches para la línea A para la línea H perdón uh -huh. porque era un financiamiento muy conveniente sí. y era coches Alston no imitación Alston, como son estos chinos. En este caso en particular, no nos parece mal, para ir a, siendo más concreto, no nos parece mal la, la alternativa de endeudarse para comprar material rodante. Lo que hay que ver cuando vos te estás endeudando son las condiciones de ese endeudamiento. Y nosotros hasta ahora, la verdad, eh, tenemos eh, varias dudas sobre si este endeudamiento que está con bancos chinos que están planteados además una comisión para Franco Macri del ciento de esos 190 millones de dólares, eh, es la alternativa más, más conveniente, ¿no? Uh -huh. eh, y por eso estamos todavía no, no hemos decidido nuestro voto sobre este proyecto en particular. Pero en resumidas cuentas, no está mal endeudarte a una baja tasa, como fue el caso del Banades, eh, 5 7% anual eh, para para comprar material rodante del subte eh, Hay que ver si efectivamente es el 5 7% anual y no termina siendo el 14 el 16% anual. no ¿Y cuál debe ser la tarifa del subte? Porque casi todos nos olvidamos, pero el gobierno de la ciudad aumentó a 3,50 la tarifa del subte y, y parado por... judicialmente. ¿eh? Claro, por una decisión judicial hoy sigue valiendo 2,50. Una decisión judicial que, no aparte, entiendo, en algún la momento verdad, se puede revertir. Hoy hasta que no es, ¿eh? Sí, hasta que no, no. la verdad, eh, no, no, hoy nosotros no, yo no te puedo decir eso. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, el subte con 2,50 está todos los meses recuperando los pasajeros que fue perdiendo cuando lo aumentó de 1,10 a 2,50. Y sí. nosotros eh, lo demostramos con los números que eh, la diferencia, que, que, que eso recupera los pasajeros que él había perdido el subte por este aumento tarifario, eh, para el, para la cerca del subte implicaba el 80% de lo que hubiera recaudado con la tarifa 80, 85% de lo que hubiera recaudado con la tarifa A3,50, en la hipótesis que aumentando la tarifa A3,50 no hubiera perdido un solo pasajero, con lo cual claramente la opción no era aumentar la tarifa, sino recuperar los pasajeros que se han perdido, cosa que se está haciendo a pesar sí, de que claro, porque el esta no quería el camino ¿Eh? sí, Claro, porque esta tarifa de 2.50, si no me equivoco, está desde comienzos del año pasado. Sí, exactamente, enero. Claro, y como en el medio aumentaron que... los colectivos, ya el diferencial entre el subte y sí. colectivo ya no es tanto. Eh, se achicó Sí, sí, entonces, y aparte aumentó todo en el medio sí, Claro, entonces ya vos ves que la gente vuelve a viajar, el, la, la diferencia entre que puedes viajar en un colectivo o en un subte siendo aún las condiciones pésimas que viajas del subte mucho más rápido que el colectivo eh, la gente vuelve al subte y con eso, con esa política de hacer que la gente vuelva al subte recaudas sí. el 85% de lo que hubiera recaudado, si hubieras aumentado la tarifa 3,50 y no perdías un solo pasajero. sí Igual, bueno el, el precio de que, que se viaja cada vez peor en el subte, ¿no? Sí, pero se viaja cada vez peor porque vos tenés el 23% de las formaciones de los vagones del subte fuera de servicio y mantenimiento. Entonces, y eso son decisiones políticas, decisiones muy concretas que toma Metrovías, avalada por los gobiernos que la controlaban, ante el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Vos tenés, con 23, para arreglar el, el 23% de estos vagones, que no es que están en destrucción total ni nada por el estilo, están por información oficial de Metrovías, están eran 120 y pico de vagones que están fuera de servicio, 100 están por mantenimiento. Arreglar sí. todos esos sale 45 millones de dólares. Ahora, ¿es razonable, por ejemplo, estar eh, extendiendo la línea H este cuando, no nada, en vez de invertir esa plata por ahí en, en mejorar lo que hay? Hay que mejorar lo que hay eh, y a nosotros, por ejemplo, trabajamos con nuestros sensores estamos trabajando en un, un plan de, de, de recuperación y de y de modernización de los trenes Fiat Materfer, que es, son hechos con, las patentes son nacionales, son los que hacía en su momento fabricaciones militares, y, y que con muy, mucha menor inversión que la que sale al a comprar los coches a los chinos, eh, se podrían hacer material, que son esos, los de la, los, los de la D, los tradicionales de la D, eh, que obviamente se podría modernizar y, y, y además tendrías lo adicional de la reactivación que eso implica para la industria ferroviaria, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, no es el camino ni que toma el gobierno nacional ni que toma el gobierno de la ciudad, que prefieren eh, recurrir a los chinos para hacerse de material rodante cuando existe... La, la incluso hasta la, la tecnología o por lo menos la, la infraestructura para poder desarrollarlo, ¿no? Mm. Eh, acá con material rodante propio. Bueno, muy bien. Bueno, Rafael Gentili legislador porteño actualmente y candidato a, a renovar la banca en la elección del 27 de octubre. Muchas gracias por la nota, entonces. A ustedes, chicos. Un, abra... bueno, un abrazo. Chao.